a sentarnos con la espalda recta y voy a buscar un punto al frente de mí donde concentrar mi atención. Volver a sentirme aquí y ahora. Poco a poco siento el cuerpo. Tranquilo. Como si una corriente pacífica, refrescante, fuera alcanzando cada músculo en un masaje liberador. Y toda esa tensión que se había acumulado, se suelta. Visualizo esa energía recargando cada fibra de este cuerpo, cada músculo, va regresando poco a poco a un agradable estado tranquilo, relajado, profundamente, en calma, inhalo y permito que esa calma penetre más profundo Y al exhalar me siento totalmente liviana, liviana, con mi cuerpo profundamente relajado. Voy a centrar toda mi atención hacia el interior de mi ser. Ahí, donde soy totalmente libre de ser lo que realmente soy. Aquí, donde nadie me juzga. Aquí, donde el alma que soy Puede ser libremente todo lo que soy. Tomar conciencia de esta energía espiritual sutil que soy yo. Justo detrás de estos ojos. Yo, la energía consciente, soy quien usa este cuerpo, este maravilloso vehículo. Y así cada vez me voy más profundamente hacia esta conciencia de luz todo lo que siento experimento es una agradable sensación de tranquilidad yo el alma, este ser eterno que siempre ha existido y siempre existirá, me visualizo entrando en la más hermosa región de luz, un espacio de un silencio tan refrescante, de una luz de absoluta pureza, donde yo mismo, el alma, soy solo luz espiritual llena de todas mis cualidades esta agradable región espiritual. El alma vuelve a percibir a la energía más amorosa de todas. la energía de la Fuente Suprema con su amor tan intenso me recibe con una alegría profunda como si hubiera estado esperando a que yo tomara conciencia de quién soy yo y así poder percibir tan cercana tan dulce a la fuente misma de amor puro sentir ese amor dándole la bienvenida al ser que soy yo, como si fuera su hijo, su hija, más especial. A esta fuente de amor ilimitada, que se le han puesto tantos nombres como existen idiomas, Dios, Allah, Yisbar, Sibu, en su expresión de amor tan puro, puedo sentir esa paz, natural, suprema, que irradia hacia mí como un sol de paz. Sus rayos cálidos, brillantes, hermosos, hacen que el alma que soy se regocije en esta agradable sensación de absoluta seguridad al alma suprema, a este ser tan sabio, tan alegre. puro quien ha estado esperando por mí pacientemente y al fin nos pudimos encontrar un encuentro de corazón a corazón yo el alma con mi Padre y Madre Suprema. Siento mi corazón reconociendo este amor, este amor como un océano, absolutamente ilimitado, quien me acepta totalmente como soy, quien me conoce tan profundamente, conoce mi naturaleza original y como la más dulce madre. Está aquí apoyándome, nutriendo, protegiendo al alma y haciéndome sentir de lo que soy capaz en realidad. La visión pura, profunda, sabia de mi Madre Suprema sobre mí va más allá de mis errores más allá de mis tropiezos se enfoca siempre en mi potencial máximo y me da esa seguridad por la confianza absoluta que tiene por mí. Puedo reconocer en esta relación sagrada, amorosa, cercana con mi Madre Suprema. Como yo el alma he estado tan sedienta de este amor incondicional, infinito, intenso, que le exigía a tantas almas humanas ese mismo nivel que solo el alma suprema me puede dar. Puedo entender ahora por qué a pesar de tanto dolor, decepción, todavía sentía yo esa expectativa de un amor tan puro porque yo el alma lo había experimentado, yo el alma había sido amada así y lo había mirado, confundido. Pero justo en este instante mi corazón se siente tan enorme, al recibir el cuidado, el cariño, la protección de mi más dulce alma suprema, mi Madre Suprema. Su amor me abraza y me hace sentir. Como si fuera el regazo de mi Madre Suprema, este lugar donde siento que pertenezco, donde estoy completamente confortable, absolutamente a salvo de todo. Donde mi Madre Suprema me nutre con amor, con tal alegría, sabe exactamente lo que yo, el alma, necesito y me lo hace experimentar, me hace sentir que puedo caminar por mis propios pies. Y que soy capaz de superar lo que sea que la vida traiga. Sintiendo ese dulce amor de madre, esa profunda protección. La madre más dulce perfecta de todas las madres. La madre que protege, nutre y ama a todas y cada una de las almas de este mundo. Quien está disponible para todos. que puedo experimentarla con solo un pensamiento espiritual de amor. Siento al alma, reconociendo, despertando esa memoria tan profundamente guardada en mi subconsciente volviendo a emerger sentir ahora este amor del ser supremo como el amigo perfecto que es ese amigo tan entretenido ese amigo que siempre está disponible, ese amigo capaz de darme el mejor consejo de todos. Ese hombro en que apoyarme, ese oído que pacientemente escucha todo lo que cuenta. Ese amigo que jamás me va a juzgar ni hacerme daño. Ese amigo tan perfecto que me hace sentir acompañada, querida e incluso entretenida a este amigo que le puedo contar todo lo que hay en mi corazón y que no me va a juzgar por las decisiones erradas que he tomado, sino que me inspira a aprender de ellas y me acompaña mientras me levanto cuando he caído. Ese amigo el más leal que existe. Ese amigo protector. Ese amigo que tiene exactamente la solución que tanto anduve buscando y ese compañero del camino que me hace sentir que voy por donde tengo que ir que a pesar de la oscuridad y la confusión no estoy solo sola que juntos podemos estar lo mejor que se puede estar mi compañero eterno mi amigo supremo a quien puedo acudir cuando sea que lo necesite y sentir al alma como todos los vacíos que habían en mi corazón con cada relación que vuelvo a despertar con este dulce ser que es Dios el alma suprema van sanando las heridas del pasado y puedo soltar el apego, los celos, el enojo que tenía con las relaciones con los demás. Esta fuente suprema de amor es un alma Totalmente amorosa, el alma perfecta, eternamente benevolente, que jamás me hará sufrir. Está aquí, para mí, para ayudarme a sanar y remover todo el sufrimiento las huellas del pasado y volver a hacerme sentir alegría, felicidad de forma natural y tranquila. Esa relación que sana, que limpia, que refresca y recarga el ser. y puedo sentir su cercanía que yo el alma tengo derecho, me lo merezco y que el Ser Supremo está aquí para mí en esta relación espiritual en esta cercanía de corazón a corazón, para cuando sea que lo necesite. Solo tengo que volver a entrar en esta sintonía espiritual, para sentir esa conexión de amor, al igual que en una radio, se tiene que sintonizar el diálogo hasta encontrar la emisora, yo el alma me sintonizo en esta armonía espiritual y percibo al ser tan dulce al alma suprema, cuando sea que yo quiero, a solo un pensamiento de distancia, y solo saber esto, me hace sentir, a salvo, estable, feliz, y así poco a poco, Vuelvo a tomar conciencia de mi cuerpo totalmente tranquilo, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Vuelvo al aquí y a la hora, Om Shanti.